angel y Saldo reportando para los osobrosos. hoy decidimos salir a la calle a preguntarle a la gente si usted como empresario eh, contratara a día donde usted le daría 500 mil pesos para un party vamos a ver qué piensa la gente y qué opina y si la gente se lo daría vamos a ver atención chimoso. te vamos a poner la muerte por lleva vida zarosa. Eh, si usted fuera empresario ¿Usted contrataría a DJ Adonis por 500 mil pesos? Claro, es uno de los mejores DJ que hay ¿Lo vale DJ Adonis? Vale ah, ¿Cuánto usted como empresario cuánto le daría a DJ Adonis? De un millón para adelante ¿Un millón está pegado? ¿eh? Sí, sí, es más pegado ahora mismo Si usted fuera empresario ¿Usted contratara a DJ Adonis por 500 mil pesos A una fiesta suya? Hasta más ¿eh? si lo vale ¿Lo vale? ¿Usted cree que lo vale? Claro que sí ¿Cuánto usted le daría a DJ para la fiesta? 300 mil. No, pero ahí está pidiendo 500 ¿300 son? 600 mil, perdón. Le daría eso. ¿Y usted lo daría a DJ Adoni? ¿Usted cree que vale 500 mil pesos una fiesta de DJ Adonis? Bueno, Anthony Santos está el 25 de diciembre todos los años en la güira. En, en el Club de Mayorita y hay que darle como 3 millones. Y te toca cinco canciones, te acota DJ te pasa la noche ahí, en duro, motivándote. ¿Entonces lo vale, Vale 800. por si fuera empresario, ¿tú le darías 500 mil pesos a Donny para que te tocara una fiesta? Claro. es lo vale? ¿Tú crees que lo vale? de ahí, es bueno el tipo. ¿Cuánto tú le darías a Donnie para que te toque una fiesta? Le diera unos 350 mil pesos. No, pero él está cobrando 500, o sea, ¿tú le darías más de ahí? Tú se puede, se puede. ¿Un millón, un millón? No, no tanto. ¿Pero más de 500 mil pesos sí? Se puede algo más, sí. Y tú, si tú fueras empresario, ¿tú le darías 500 mil pesos de IEA Donnie para una fiesta? Claro. ¿Lo vale el hombre? El tipo está duro y es a la gente. A la gente. Claro. Se dan buenas las fiestas, ¿Los, los empresarios cobran su cuarto como es. Claro. Dale, está bueno el Free Fire, ¿eh? Si usted fuera empresario artístico, ¿usted le daría 500 mil pesos de IEA para que le toque una fiesta a usted? No. ¿Por qué no? Porque ese es demasiado dinero. No lo vale de IEA por una queta de 500 mil pesos, no, nadie vale eso, yo diría. Yo no lo daría. ¿no? ¿Tú no lo darías? Yo no. Por más pegado que el té. Por más pegado que el té, yo no lo daría. Sí. ¿Tú crees que lo vale? Sí. ¿Más de ahí? Sí. Gracias. Si usted fuera empresario, ¿usted contrataría a DJ Adonis por 500 mil pesos? No. cree que es demasiado? Demasiado para ese pariguayo Aunque está pegado. No importa. ¿Mm? Demasiado dinero para ese tigre. Demasiado empresario artístico usted le diera 500 mil pesos 10 mil pesos para ¿Y que, 10 mil para que ponga música no lo vale villador ni un dj no vale 500 mil pesos como se lo están pagando el hijo mío pone más música que y es gratis <risa> pero, déjame subirme aquí si usted fuera empresario de Tito, y que usted le pagara 500 mil pesos a DJ Adonis para que vaya a una fiesta suya bueno, eh, DJ Adonis yo voy a él, claro que sí si yo fuera empresario y tenía ese dinero para yo darle 500 mil pesos yo voy y se lo doy, tenga, ah, venga, hágame una fiesta porque él es uno uno de los más fantásticos eh, aquí, reconocido yo voy a él, tú vas voy a él. hasta ahí. más de ahí hasta más de ahí si tenía dinero, pero como no tengo dinero, pero si tenía dinero yo voy a hasta 500 también, hasta un millón. Ahí voy. ¡Adone! Gracias. ¡Adone! Hermano, ¿cómo usted está? Usted, si usted fuera empresario artístico, usted le diera 500 mil pesos a DJ para que le fuera a tocar una No, no. ¿Por qué? No, no lo vale DJ No tengo entendimiento, pero 500 mil pesos lo regalo a los pobres, mejor, que coman ellos. No, Adone, Adone es muy bueno, me gusta lo de él, pero... No, no, de regalarle 500 pesos a no, Regalarle, no, pagarle no, no, no, no, no, no lo pago, es un regalo que se le hace. Porque ahí no vale 500 mil pesos. Mejor se lo regalo a los pobres que coman, como está la situación. Pues más pegado que esté, no vale 500 mil no pesos. No vale 500 mil pesos, pues más pegado que esté. Si usted fuera empresario y y que usted le diera 500 mil pesos a Diego para que le toque una fiesta. Bueno, yo mismo no he pagado 5 pesos nunca. ¿Para ver a nadie? A ver, hombre. Pero si usted fuera un empresario artístico, ¿no le diera 500 mil pesos a DJ No. ¿No lo vale? No, no. Por ¿El más pegado que esté? No, jamás. Si usted fuera empresario artístico, ¿usted le pagara 500 mil pesos a DJ Adoni para que le fuera a tocar una fiesta? No, yo no se lo doy, no. ¿Por qué? Porque no, porque imagínate, viejo. ¿Cómo no vas a ser rico que hay? que qué rico! Mejor de comida a los viejos, a los infelices, dárselo. Tenga viejo, ¿cómo va a ser ¿Se Marta Morena? No va a ser censura, yo sé, pero lo a ese hombre con un viaje cuarto. Pero a él, papá, que le toque una fiesta en un negocio. No, no. No lo, no lo vale. ¿no? Lo, lo, doy, no, eso lo doy a, a, a Chimbala o al a, mayor y una gente que me haga una fiesta. Yeah. No, viejo, demasiado para ese hombre. Él no se merece eso. Bien, mi gente, ya escucharon las opiniones de varias personas aquí en la calle, ¿eh? Si le darían los 500 mil pesos a Donnie por una fiesta, sí o no. Varias opiniones diferentes. Seguimos, Angel Isaldo para Los Osobrosos. Vamos allá.